Vamos a seguir leveleando a nuestro Havix a ver si evoluciona en Boar de una maldita vez y conseguimos eh, tenerle preparado para Cheren, ¿vale? Así que vamos a luchar contra aquí el Menda. Emolga, ok. A este me gustaría matármelo de un golpe, no sé si voy a ser más rápido. Acróbata. ¡No! ¿Qué pasa, compitruenos? ¡Compitruenas! ¡Bienvenidos a Pokémon Blanco Turrilock! Y bienvenidos chicos, a otro capitulazo... Compañeros, hoy es día de gimnasio, ya estamos aquí, delante del gimnasio de tipo volador que nos vamos a hacer en un plis plus con nuestro amigo Zebs Trica. Me pongo los cascos, hermanos, y empezamos. Me está saltando todo el rato un mensaje de Windows porque tengo el horario cambiado y como que no entiendo nada, hermanos, no entiendo nada. A ver, eh, he leveleado un poco, ¿vale? Porque desde que estábamos en la Torre de los Cielos hasta aquí me he venido andando, leveleando a los pokés. De hecho, Yuri tiene un objeto que vamos a coger ahora mismo. Cuerda... El meme de la cuerda huida está siempre ahí, hermanos. Sofá está a nivel 38. El gimnasio está a nivel 30 y 34, creo, 35. Entonces vamos muy sobrelleveados con sofá. Por tanto, podemos usar a los demás también tranquilamente, ¿vale? Yo creo que no vamos a tener ningún problema, pero bueno, por si acaso, voy a poner a sofá al primero y vamos a ir viendo a ver qué pasa. Entramos en el gimnasio y lo primero quiero mi agua fresca, hermano, por supuesto. Eso, impepinable. Y después de esto, me vas a dar la turra. Ya veo, porque me tienes que explicar todo Y se viene gimnasio Este era el que te van lanzando por ahí en plan ¡Pum! ¡Pum! Así como, da igual, ¿sabes? Como si, como si fuera lo normal en esta vida Que te pueden lanzar en cañones, así ta... Da igual, ahí, mira, mira, mira, mira, mira ¡Pum! Oye, ahí me fliparía, ¿eh? A mí me encantaría, no, no os lo voy a negar Vamos para acá Voy a hacer todos los combates porque nos sirve de lebleo Y de hecho, de hecho, espérate porque voy a aprovechar para levelear a Havix. Me gustaría levelear a Havix por la simple, el simple hecho de que llevamos mucho sin usarle. Y creo que eh, se está quedando un poco atrás, ¿vale? Así que vamos para allá. Es a quien estado leveleando principalmente en el primer leveleo, ¿vale? Así que vamos a ello. Ya sé que le pongo el primero contra un Tranquil, y que no tiene ningún maldito sentido, pero quien viene en la back es nuestro amigo Sofa que revienta. Nivel 38, lo peta. Detección, ya ves tú. Chispazo Chispazo nos viene muy bien, eh, nos viene muy bien porque pega bastante fuerte Sé que tenemos más ataque físico que especial Pero nos viene muy, pero que muy bien eh, Seguimos con Chispazo A lo mejor conseguimos a Emboar, que estaría muy bien Conseguirlo hoy, la verdad, para qué negarlo Y le he puesto el huevo suerte a Embo a em Bueno, a Pignite para que evolucione A ser posible, vamos para allá, venga Vamos a luchar contra todo el mundo No quiero perder el tiempo, dos Poké Duclet Duke. Ah, vale, que es volador, claro, claro, claro Digo, tipo agua, ¿por qué? ¿Por qué es volador? Me contea totalmente Sofá, aquí Sofá lo va a hacer Explotar, o sea, este duclet Este precioso duclet Donde ahí lo veis, dices, ah, qué inofensivo ¡Bum! Y que, que ¡Bum! Y este chispazo lo explota 10 millones de veces Gubat, vale, Gubat, ok, ok, Gubat es bien Chispa, Gubat es fácil, Mientras no sea Suobat, que creo que la líder no lo tiene ¿O sí? A lo mejor sí, eh Tendrá un Tranquil, seguramente Bueno, un Tranquil, tendrá un unfezant. Tendrá un Swobat. Y un... ¿Cómo se llama este? Y un... Suana El Suana sí que lo tiene seguro, ¿vale? Y ese cae Cae, pero vamos, de puta madre cae Duque de nivel 32 Perfecto Igual lo puedo hasta matar yo, ¿eh? Mira que Yuri tiene objeto ya Madre mía, qué sexy Es un paseo Este gimnasio es un paseo, chicos Pero un paseo de locos, ¿eh? Sigilif Chispa Aquí me fío menos Así que chispa Y se acabó Perfecto Y... Vamos para saltar Venga, a ver Pim, pam, pum Pum What? What? Esto no es Esto no es Espérate Espérate Es por aquí, ¿verdad? ¿Es aquí? ¿Puede ser? Yeah Vale, ahí está Seguro que es por aquí ya sabía yo, baby Ya sabía yo, baby Ahí lo tenemos Luchamos aquí Vamos a esto Un poke, un feran. Perfecto Yo creo que sí que vamos a tener hoy a emboar, eh Me huele a mí Me huele a mí que vamos a tener en emboar ¡Mierda! Tiene un objeto este Ahora se lo quitamos Detección Perfecto, chispazo Chispazo pega mucho, eh Chispazo pega mucho, mucho Y eso está muy bien Muy pero que muy bien Saltamos por aquí. Potoclon. Aquí hay otro combatillo. Venga, creo que es el último, ¿eh? Me parece, no estoy seguro. Vamos a probar un Poké. Suobat. Fácil. Pero cuidado, porque este puede hacer jugadas sucias, ¿eh? Cuidado con Suovat, chavales. Otro que me contea. Bastamente. Amnesia. ¿Se sube qué? La defensa especial. Vale. Chispa. Es nuestra baza, chavales. Adiós, Suovat. Un saludo. Que Sofá sea tan rápido es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno que sea tan rápido. Vale, volamos aquí. Y en teoría no hay más combates, ¿verdad? Creo que no. Porque este nos lleva por aquí y por aquí. Perfecto. ¡Lol! ¡Lol, la estrellada! Me descojo. No Vale, vale, pues nada. Volvemos, chicos. Vamos a curar. Estamos delante de Gardenia, si no recuerdo mal. Ahora sí, ya no voy a poner a Havix porque creo que es absurdo. Y vamos a mirar primero ¿Qué tiene Yuri? A ver qué es Hiperpoción ¡Es que es un crack! ¡Es que en los momentos clave te da lo que necesitas, hermano! Es brutal Y yo creo que Sofá se lo puede hacer él solito Vamos a recargar el agüita Porque me voy a morir de sed en este gimnasio Tengo un calor de un calor que no es ni medio normal, eh O sea, es, es exageradísimo Sofá, confío en ti, compañero Creo que te puedes hacer el gimnasio fácil y sencillo uh -huh. A ti te estaba esperando. ¿Te ha gustado el sistema de cañones de gimnasio? Hombre, un poco peligroso. No te lo voy a negar, un poco peligroso. Pero, con tal de llegar hasta ti, hermana... Vamos para allá. Combatazo contra Gardenia. Creo que Gardenia suena como a... Ah, no, Gerania. Garde... Claro, claro, Gardenia es la... Iba a decir, Gardenia suena a... Suena a planta, ¿no? Pero gerani... bueno, Gerania suena a geranio, que es una planta. Sí, lo siento. Sí, estoy divagando, ¿vale? Estoy divagando. Déjame en paz, déjame en paz. Eh. Suobat, chispa. Somos más rápidos. ¿Haremos one hit que yo a los tres? subat pa' tu casa Siguiente, un fezan, verás tú No, no, verás Chispa Ahí te lo comas Perfecto Y el último es Suana, ¿verdad? Si no me equivoco Dime que sí, Suana Chicos Decidme que habéis visto un líder de gimnasio más lamentable que este Porque yo no O sea, yo no he visto nada peor Yo no he visto nada peor Por favor, Sofa y tengo dos. Tenía, si, por si me mataban un Zestrike, tenía otro, ¿sabes? En plan. Pff. GG. Desde luego, enteras como nadie a tu equipo Pokémon. Mis Pokémon y yo estamos muy felices. Hacía tiempo que lo comentado. Bueno, a ver, ¿qué me importa? Me importa una M. Que eres el peor líder de gimnasio que he enfrentado en mi vida, hermana. O sea, las cosas como son. Medalla Jet. ¿Y qué me das? ¿Alguna MT, no? ¿Qué es? Ah, ¡Oh! Acróbata es buena. Acróbata es buena. He pasado bazo calor, ¿eh? Se ve que he pasado un calor increíble. Madre mía, me lo tiro encima. <risa> ¡Qué lamentable! <risa> lamentable, vale, pues Acróbata nos viene de Locos. Acróbata, tenemos un Duclet, os lo recuerdo, que tendrá que evolucionar a Swan en algún momento. Y ahí que nos vamos. Salimos del gimnasio. Y. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hola! Los entrenadores obligan a combatir a los Pokémon y les hacen daño solo para demostrar que son los mejores. ¿Soy el único al que eso le provoca una honda tristeza? No importa, déjame hablar con tu equipo Pokémon. Me he crecido. Me, me, me he. Me he crecido, sí, te has crecido, hermano. Me he criado entre Pokémon desde el día que nací y disfruto más hablando con ellos que con las personas. Y es que al menos sabes que un Pokémon nunca te va a mentir. Hola, Zebstraika. Bien, ¿qué puedes contarme acerca de Echo? Verás, verás tú. Ahora, pues todas las noches hace la de Vladimir y... Eh, ¿Qué? ¿Qué? No, no he dicho nada, no he dicho nada. Entiendo, así que Echo nació y se creó, se crió en Pueblo Arcilla y vive con su madre. Y ahora se ha embarcado en un viaje por el mundo con el objetivo de contemplar la Pokédex. Ese Zebstraika cree en ti? Muy bien. Ojalá todos los humanos y Pokémon fueran tan amigos como vosotros. Así no sería necesario liberarlos de las garras de los desalmados. Y todos podríamos convivir en armonía, como siempre. Getchis se está buscando estas piedras muy especiales para el equipo Plasma. Se las conoce como Orbe Claro y Orbe Oscuro. Hace tiempo los Pokémon... Bueno, que sí, tío. Que, o sea, me vas a contar aquí la vida larga, pero que me da igual. Pídese usted, hermanos, se viene Monte Tuerca. Iba a curar, pero creo que no, porque no hemos gastado nada. Voy a mirar nuestro Zepstrika Nuevo Y el Litwick, a ver qué tal han salido Por curiosidad Zepstrika, hermano Oh, este tiene para rayos, eh Esto es mejor Esto es mejor Porque aumentar el ataque especial Tiene más sentido en un Pokémon que es rápido Baja defensa especial, sube defensa Nabo, Ok Me da igual Baja velocidad, sube Esto está bien Esto está bien porque el tipo agua y el tipo fantasma son especiales Y entonces eh, lo conteamos un poco y velocidad, pues ya era lento, ¿no? Entonces, bueno. Bueno. Tampoco, te... ya tiene fuego fatuo. ¡Ah, qué, qué habilidad! ¡Cuerpo Llama! ¡No! ¡No, Cuerpo Llama! Tenía que haber sido Absorbe Fuego. Es mucho peor Cuerpo Llama, ¿eh? Absorbe Fuego te contea los fuegos muy bien. Te aumenta el ataque especial. Bueno, te aumenta los ataques de fuego. Pero Cuerpo Llama es basura. Eh, F en el chat por este League la verdad que no, no creo que lo use No creo que sirva para nada, pero bueno, ahí lo tenemos En teoría, Cheren Que viene ahora en un rato Tiene Unfezant, Semisear Y Leopard a nivel 33 Y Dewott a nivel 35 Mucho cuidado con Dewott, tenemos al, al eléctrico Así que en teoría no debería ser problema Y yo creo que no vamos a tener mucho problema, pero por si acaso Vamos a seguir leveleando a nuestro Havix A ver si evoluciona en Boar de una maldita vez Y conseguimos eh, tenerle preparado Para Cheren, ¿vale? Así que vamos a luchar contra aquí el Menda a ver, bueno, sí Vamos a luchar contra este Cogemos eso, que debe ser el tijera X Si no me equivoco Y vamos para allá Emolga Ok, a este me gustaría matármelo de un golpe No sé si voy a ser más rápido Golpe calor Acróbata ¡No! ¡Dios! ¡Me ha dado un infarto! ¡Pero un infarto, chapal! El que estática, lo que tú quieras Lo que tú quieras Madre de mi vida, buena baza, sí. Eh... Buena baza es interesante. No lo sé. Mejor que desenrollar, creo que no. Mm... Venga, va, voy a quitar desenrollar, pero... Pero no sé, ¿eh? No estoy seguro de esto, pero bueno, ahí está, venga, buena baza. Y un siglis. ¡Madre mía! No! no tengas persecución, no tengas persecución, hermano. Eh, voy a ir con Ambrosio Vale, perfecto ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre de mi vida, hermanos! He visto... He visto pasar todo el loque Todo el loque ha pasado en, en, en mi cara, chavales Reflejo, vale, reflejo, bueno Esto es putada, pero bueno, tenemos que titular Ahí te lo comas Crítico ¡Ha sido crítico? Espectacular Este Ambrosio Espectacular No me lo... Bueno, increíble Increíble Amazing, amazing eh, ahí está, compañeros Ha ah, estado a punto de morir Antes de ser un emboar Pero, Javix, has llegado a emboar, compañero Voy a beber un poquito de agua a tu salud ah, Madre mía Es que me aso, ¿eh? El calor es increíble Emboar, ahora ya sí que me das seguridad Te podría haber puesto la violite Pero bueno, te he puesto... Eh, la mierda esta que da a punto de experiencia Y casi te mato, casi te mato Las cosas como son, Javix, ya te puedes tirar de aquí Suficiente por hoy Vamos a poner a V, que está quedándose sí que Un poquito atrás, ¿vale? Así que venga, a ver Hola, ¿tú qué es? Tijera X, perfecto Tijera X, ni tan mal Vamos a ir a curar, o sea No sé, no, por si lo dudáis, ¿vale? Por si dudáis que esta chica tan maja Me va a curar los Pokémon, venga Adiós Casi la liamos, hermanos Casi la liamos Vamos a por Cheren A ver, Cheren Voy a pasar de ti Lo siento, compañero Un placer Y creo que aquí se viene Cheren Ruta Monte Tuerca Chavales Se viene Cheren Vamos a abrir Obviamente Bueno, he puesto aquí a V Pero como si no Ponemos a Sofá Que tiene un Unfezan Y let's go Hola, Cheren No tengo miedo de ti, chaval ¡Eco! ahora tienes la medalla jet? Déjame ver quién es más fuerte Venga A ver, Cheren Tengamos la fiesta en paz, eh. No quiero problemas. Un Fezan. Un Fezan va a caer directo con un chispa. De bueno, claro. Si hace detección, pues obviamente no. Pero en teoría, un chispa lo tiene que matar. Ha matado el líder de gimnasio, no vas a matar a este. Vale. Perfecto. Algo más. Semisear. ¿Creéis que puedo seguir y hacerme el equipo entero con sofa? Nah, yo creo que. Bueno, es que luego me voy a sacar a d -Watt. Va a ser un problema. Vamos con chispa. Soy más rápido. ¿Cuánto le quitas? Quiero comprobar esto. ¡Crítico! <risa> ¡Es increíble, tío! O sea, te juro que es que yo la hacks de este juego es que estoy flipando. D-Watt, sí, sácame a d -Watt. mira. Mira, Divot. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Adiós. Dios santo de mi vida. Este sofá es. es, es. O sea. Os presento a, a, a mi equipo Dios, es que son todos buenísimos, tío Son todos buenísimos Madre, lo, si te paralizas ¿Te paralizas? No, tiene vaya, tiene valla Ah, no, no, no, no, se puede paralizar, eh Buena baza ¡Uy! Casi nos hacemos el combate crítico Casi nos hacemos el combate sin perder ni un PS, chaval Hubiera sido brutal Hay gente que ha perdido el Loki aquí Hay gente que ha perdido muchos Pokémon aquí Y nosotros nos lo hacemos sin sudar, chaval este Zebstrika, sacándose el nepe Sacándose el nepe ¡Ojo! ¡Oh! ¡Escuchad la música! ¡Es brutal! Mi música favorita de Pokémon, tío Mi música favorita de Pokémon El grandioso Mirto, tío Usted es Mirto, el campeón de la liga Pokémon Mi debilidad me ha hecho perder No pretenda suavizarlo diciendo que ha sido un buen combate Me pone en evidencia Quita, hombre, no, vaya, no, no hace falta ser tan formal Disfruta del momento Y no olvides nunca la gran pregunta ¿Qué harás cuando seas más fuerte? Cuando sea más fuerte, convertirme en campeón no es todo para mí Eso es lo que impulsa, lo que me impulsa y me motiva Ya, me recuerdas a Loto ¿Loto? ¿Loto? ¿Quién era Loto? ¿Loto era uno de... del alto mando, puede ser? Me quiere sonar, pero no me acuerdo muy bien A ver, ¿qué me das? ¡Surf! ¡Oh! Chavales, con Surf ya podemos ir a por Axeu. Me parece. Y podemos ir a por Jellicent también. Esto es interesante, ¿eh? Muy interesante. De hecho, creo que voy a meter al pato. Habrá que meter al pato en el equipo. Mmm, para el monte tuerca, supongo. Y aquí en Quito. A V. Es que V pega tocho, eh. Quitamos a Sofá que está extra leveleado. Es pues que Sofá se saca el nepe de una manera, tío. Pero de una manera brutalítica, eh. Compañeros, acabo de meter al patito en el equipo Le he enseñado surf, vale, le he puesto el primero Y le he puesto el huevo suerte para que se vaya debleando a ver si evoluciona rápidamente Al final he quitado a V, vale, se ha quedado un poco atrás de nivel Y realmente me interesa que Theodore se potencie un poquito más Y ya estaría, Yuri es que no lo quiero quitar porque me sigue dando pociones y pociones y, y pociones Y es súper clave, y Ambrosio intimida Así que al final V, lo siento mucho, has durado bastante, bastante, bastante y poco más Ahora tenemos que capturar Que el monte tuerca es ruta nueva Dos pokés. Boldore Buah Cuidado con Boldore <risa> Cuidado con Boldore Que puede tener eh, Puede tener robustez Y me puede matar de una avalancha O una mierda de estas No queremos Antiaéreo <risa> No soy tonto chavales Garra metal Ahí te lo comas Nada, No sabemos si tiene robustez Nos quedaremos con la duda Garra metal Y hasta luego eh, Compañeros Me gustaría capturar aquí a, a ser posible un Drillbur Porque nuestro es verdad que nuestro escadril Uff, como pega, ¿no? Voy a ir con vuelo. Es verdad que nuestro escadril pega fuerte, ¿vale? Pero. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espabila! ¡Lol! ¡Lol! Menos mal que no me ha hecho avalancha, chaval. Cambiamos, cambiamos, cambiamos, cambiamos. No quiero líos. Eh, voy con Havix. Voy a ir con Havix. Joder, me hace avalancha y me mata, eh. Tío, es que de verdad estoy teniendo una suerte que no es ni medio normal. Voy a ir con golpe calor. A ver cuánto le quita golpe calor. Porque realmente no sé cuánto... Lo matas. Perfecto, en Boar! ¡Perfecto, en boar grandioso! Perfecto. Nice Ay, to... ¡Ah, ya está! Ya evoluciona... <risa> vale, ok. Pues nada, Cedodon. Has durado... Has durado poco como patito. Ahora es un suana. <risa> Doble evolución. Increíble este capítulo, eh. Pero amazing. No sé si hacer... El monte tuerca en otro capítulo. No sé cuánto llevo grabado. ¿Cuánto llevo grabado? 35 minutos ya. Pff, pero que ha sido el gimnasio. Que ha sido Easy Peasy. El combate contra... Nah, vamos a seguir un poco. Entramos en el monte tuerca, compañeros. Y ahora sí que sí. Voy a poner repelente. Porque vamos... Espérate, aquí no es. Vamos a conseguir un Drillbur. Max Repel. Voy a mirar qué sale, ¿vale? Por si acaso. Pero espérate. Cueva Loza... No, Cueva Loza no. Monte tuerca. En teoría... Nivel 31 es el máximo. si sí, salen Criogonals y tal, pero. No me convence mucho Criogonal realmente. O sea, a ver, ojo porque Criogonal puede tocar mucho los huevos. Pero es que. Lo demás. Hay Gurdur, ya tenemos dos Timbur. Voldore. Pero Voldore se puede conseguir en muchos sitios. Me renta Drillbur, eh. Me renta intentar Drillbur, chavales. Yo creo que sí. Creo que va a ser importante intentarlo. Así que. Max Repel. Y compañeros, ¿dónde estás, Drillbur? El repelente. No, o si sea, al final me va a costar. Vale, vale, vale, vale. vale! <risa> repelente y compañeros, tenemos Drillbur. Eh, mucho mejor. Quiero a Drillbur. Yo sé que hay Pokémon tú chulos aquí, ¿vale? De tipo hielo y tal, que luego está gimnasio de dragón. Ya tenemos un hielo que ya le por cierto. Habrá que levelear en algún momento. Eh. No te creas que tengo algo fácil para andar conteando a este Vamos Ay, no, mierda Con sofá no quería He pensado en la trueno Pero claro, es tipo tierra Soy un poco retrasado Excavar Muy inteligente haciendo excavar ante un Theodor, ¿no? Ante un Suana Muy, muy inteligente, di que sí La verdad que sí Voy a cambiar a Ambrosio para intimidar ¿Qué pasa? Que no tienes nada más No tienes ni garra metal Intimidado ah, Vale, avalancha, eso sí tiene sentido Eso sí tiene sentido Vamos con... Ultra bola, sí, por los loles, ¿vale? Por los loles Drillbur, hermano mm. A ver, no creo que lo mate de un fuerza Ah, sí, sí, espérate que es tipo tierra eco Drillbur es tipo tierra, no tipo acero Gracias ¿Voy a insistir? ¿Voy a insistir con la ultra bola? Yo creo que lo puedo capturar Uno, dos, tres Vale, ahora solo tiene que ser mejor que el otro Este es el tema que no nos haya salido muy, muy malo. Eh, sí, le voy a poner un mote. Diferente al del que, al que tenemos, por supuesto. Y el mote de este se lo va a llevar Alfa Raptor. En una buena Alfa. Lo voy a llamar Alfa. O Alfa Raptor, igual entra, ¿no? A ver, Alfa. Raptor, pues sí que entra, ¿eh? Ojito. Ah, no. No, no, entra, no entra, no entra. No entra, entra Alfa. Pues Alfa. Alfa me gusta, ¿eh? El Alfa y la Omega. Claro que sí. Vale, compañeros, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este increíble episodio. Hemos hecho gimnasio, hemos hecho combate contra Chere, hemos tenido combates muy, muy acojonantes. Y nos queda todo el monte tuerca y el gimnasio número 7, que espero ya terminar esta serie dentro de muy, muy poquito. Así que nada, seguidme en Twitter, hermanos, seguidme en Discord, en Twitch, que lo tenéis todo en la descripción. Y poquito más, dejad un super like de compiturno, apretad ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Tournilock. ¡Chao! ¡Chao!